Bienvenidos a este vídeo de la guía para publicación de, o generación de RDF a partir de datos en csv de datos.gov.es. Uh, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo eh, generar unas reglas de transformación eh, en un fichero para indicarle a nuestro archivo csv de entrada cómo se debe transformar de acorde a un vocabulario en eh, RDF. Eh, de, vamos a seguir los pasos de la guía, eh, específicamente vamos a seguir el paso 3, eh, que continúa con el vídeo anterior donde utilizábamos OpenRefine para refinar y preparar los datos de nuestro archivo de entrada en CSV. Eh, por eso, eh, o por ello, eh, vamos a seguir los puntos que están mostrados en la guía, que se trata de, tres puntos, de cuatro puntos diferentes. Eh, el primero sería descargar la plantilla de las reglas de transformación, el segundo, la creación del esqueleto, el tercero, la especificación de cada de las referencias de nuestro archivo de entrada a cada una de las propiedades que, forman, que van a formar nuestro RDF y por último, añadir los valores reconciliados de Wikidata que hemos eh, obtenido a través de OpenRefine. Es por ello que vamos al primer eh, paso. Eh, por eso nos encontramos en el eh, fichero, o, perdón, en el repositorio de, de, de esta guía, donde en la carpeta de reglas de transformación tenemos un archivo que se llama plantilla básica. Cabe destacar que esta plantilla eh, sirve para cualquier proceso de transformación de cualquier archivo, por lo que siempre va a ser nuestro uh, archivo de entrada o nuestro fichero base eh, Dónde empezaremos a definir nuestras reglas. Bien, eh, podemos eh, copiarla, eh, la vamos a editar en un editor de texto que eh, sería recomendable soportase eh, YAML, eh, eh, por lo que en nuestro caso vamos a utilizar sublime text. Eh, podemos copiarlo eh, de esta manera o eh, también, si le damos al botón RAW, podemos seleccionar todo el texto y directamente irnos a un nuevo fichero. En, eh, en nuestro Sublime Text. Eh, aquí le decimos que sea un YAML y así vemos un poco más, mejor resaltado eh, el formato del fichero. Es importante recordar eh, que YAML funciona como Python, por ejemplo, que eh, trabaja con identación. ¿no? Entonces, las identaciones, eh, como veis, si eh, los prefijos, por ejemplo, pues, se quedan aquí pues eh, se quedan aquí encontrados. Bien. Eh, vamos a, una vez que ya nos hemos descargado o hemos copiado la, la, la, la plantilla básica, eh, tenemos que eh, pasar al punto 2, que es definir el esqueleto de nuestro, de nuestro documento, eh, de no, nuestro documento de reglas. Este, uh, este paso se, uh, se forma de una serie, se conforma de una serie de subpasos que vamos a ir siguiendo poco a poco. Eh, en este caso, lo más importante de este apartado es tener en cuenta eh, el diagrama UML de nuestro vocabulario, ya que de aquí vamos a extraer la información que vamos a poner en nuestro fichero de reglas. ¿vale? Eh, cabe recordar que en nuestro ejemplo estamos siguiendo eh, el, el, la clase Terraza, ¿vale? que consta de estas propiedades, eh, tanto de dato como de objeto, y que es subclase de Plex. Vale, entonces vamos allá con, con los primeros puntos, el primer punto sería añadir todos los prefijos que se utilicen en el vocabulario, que suele estar en la documentación de, de este tipo de plantillas eh, y eh, bueno, pues no repetirlos. ¿no? En este caso, eh, pues todas estas son, son los que deberíamos añadir ¿vale? para poder reutilizarlos luego en nuestra plantilla eh, de, de reglas. En este caso yo ya los he copiado, los tengo aquí todos. ¿Vale? Simplemente veis como tengo scom, scom-scos, old, xsd, que son algunos que no venían por defecto, simplemente pues eh, los copio aquí. Cuidado al copiar que no, no ocurra nada. Bueno, los he copiado todos, así que lo que debería hacer es copiarlo desde, desde arriba. Y así ya tengo todos los prefijos que yo puedo utilizar. ¿vale? Eh, o sea, que lo que he hecho es básicamente copiar los prefijos y... Eh, y adaptarlos a este formato no pues les he quitado los los uh, los mayor y los menor que eh, y les he puesto al final eh, dependiendo del vocabulario un, una almohadilla o una barra eh, bien eh, el siguiente paso que deberíamos hacer es escoger una de las clases, como ya he dicho antes, eh, de nuestro vocabulario. Como ya he dicho, vamos a utilizar y vamos a empezar terraza como ejemplo, aunque habría que hacerlo para todas las clases de nuestro vocabulario, dependiendo también de los datos que tengamos de entrada, obviamente. Eh, y eh, lo que vamos a utilizar es, eh, vamos a seguir la estructura de nuestro fichero de, de, de reglas, ¿vale? Y eh, como, como se indica en la, en la guía. Es importante recordar que hay algunas keys, eh, bueno, lo que está señalado en este caso en, en, en verde, eh, que no se pueden eliminar porque son propias del feature, ¿vale? Por ejemplo, mappings. Pero eh, cada, dentro de esta parte de mappings vamos a tener un conjunto de reglas. ¿vale? En este caso, por ejemplo, si tenemos map 1, map 2 y map 3, ¿vale? Esto se llama, cada uno de estos conjuntos de, de reglas se llama triples map. ¿Vale? Un mapeo de tripletas, para, traducido al español, y cada uno de ellos va a tener un identificador único. ¿vale? Vamos a utilizar el nombre de la clase como identificador único. ¿vale? Entonces vamos a utilizar o terraza o terrazas, podemos utilizar terraza, como identificador o como nombre de este triple ¿vale? Y cada uno de esos triples map va a tener una serie de fuentes donde ya más adelante le, le indicaremos el nombre del fichero de nuestro archivo CSV, cómo genera nuestro sujeto y cómo genera los predicados y los objetos. ¿vale? Recordar siempre que es los sujetos, predicados y objetos porque generamos eh, tripletas. Y siempre va a tener estas tres componentes, ¿vale? dependiendo de la clase que vayamos a utilizar, tendrá unas reglas u otras. Bien, entonces, hemos eh, acabado el paso 3.2.1 y el paso 3.2.2. El paso 3.2.3 sería escoger la URI ¿vale? de nuestro sujeto. Eh, para ello, lo que debemos seguir es la estrategia de nombrado que se menciona en la sección 2 de la guía. ¿vale? Eh, y vamos a utilizar, en nuestro caso, eh, como estamos utilizando datos de las terrazas de Madrid, vamos a utilizar el dominio de, del el portal de datos abiertos de Madrid, que sería datosmadrid.es. ¿Vale? Eh, simplemente aquí estamos poniendo el esqueleto o sea es decir la parte eh, la parte constante vale de nuestros de nuestros datos eh, en RBC. nos eh, record, eh, recordamos que es recomendable utilizar la palabra recurso para identificar que estamos hablando o que vamos a instanciar o vamos a crear un recurso y seguido del nombre de la eh, clase no entonces por ejemplo terraza y la siguiente parte la podemos eh, dejar eh, de esta manera ¿no? entonces nuestros sujetos es decir lo que aparece siempre a la izquierda lo que va a identificar al recurso eh, de en nuestras tripletas va a ser siempre http datos barra recurso barra terraza barra y eh, de alguna manera luego indicaremos cómo obtener valores de los datos para crear eh, dif las diferentes terrazas ¿no? bien Hemos creado eh, el, el esqueleto de, de, de la parte del sujeto eh, y por lo tanto terminamos la sección eh, o el paso 3.2.3. A continuación entraríamos en el paso 3.2.4, ¿vale? Que es definir la primera regla y la que siempre debe estar, ¿vale? Que es eh, decirle a las reglas qué tipo eh, eh, de qué tipo son las instancias o los recursos que vamos a generar en nuestro RDF. Es decir, este sujeto que vamos a generar aquí, ¿vale? ¿A qué clase pertenece? Es decir, ¿a qué clase de nuestro vocabulario vale pertenece? Eh, esto siempre va a ser la primera regla de nuestro... De nuestro fichero, ¿vale? Siempre va a tener en la primera componente, en la primera componente in, eh, especificamos el predicado, ¿vale? En estas reglas vamos a identi identificarlo o describirlo en la parte de los predicates o maps que es PO, eh, y siempre va a empezar por A. Eh, nos, nos acordamos que se puede utilizar A o podríamos utilizar RDF type, ¿vale? En este caso, bueno, dejamos A porque ya viene por defecto en, el, en la plantilla. Y, eh, en este caso lo que debemos cambiar es el segundo valor es decir lo que va a aparecer en el objeto vamos a decir esto es de tipo y en nuestro caso es terraza vale eh, en terraza está definido por nuestro vocabulario scom que está aquí definido por lo que podemos utilizar directamente no hace falta copiar toda la, la, eh, la, parte, eh, la parte de la de la uri podemos utilizar scom dos puntos y terraza nos acordamos siempre que las clases van en mayúscula vale entonces, simplemente lo que estamos haciendo es coger el nombre de, de, la, de la clase que vamos a instanciar y eh, es la primera regla que siempre vamos a definir. ¿vale? Y para cada una de las eh, clases que vayamos a crear, lo mismo, si fuese agrupación comercial, pondríamos RDF Type o A, SCOM, agrupación comercial. ¿vale? En el caso de esquema, por, de, de place, perdón, tiene su propio, eh, su propio prefijo, por lo que sería esquema dos puntos place, RDF type, como esquema 2.3. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ya llegaríamos eh, eh, o ya cumpliríamos con el paso 3.2.4. A continuación viene el paso 3.2.5, que se encarga de definir eh, las propiedades de dato de cada una de las clases. ¿Vale? ¿Cómo sabemos cuáles son las propiedades de, de datos de cada una de las clases? Bien, pues lo único que nos tenemos que fijar es lo que aparece dentro de cada una de las cajas de la de nuestro esquema UML. entonces vemos que para terraza vamos a tener superficie número de mesas autorizadas número de sillas autorizadas esquema opening hours vale y nos acordamos que como es subclase eh, acordamos que la flecha eh, en blanco significa eh, subclase de esquema place vale va a eh, heredar eh, esquema teléfono y esquema url por lo tanto, lo que tenemos que hacer es definir para cada una de estas propiedades una regla, ¿vale? Para generar los eh, predicados y los objetos asociados a terraza para cada una de sus propiedades, ¿vale? Eh, en este caso, eh, lo que vamos a hacer es, eh, pues superficie, número de mesas autorizadas y número de sillas autorizadas, van a ir con el prefijo, recordamos que los predicados siempre son URIs también, el prefijo es com y eh, mm, tanto esquema teléfono esquema url y esquema opening hours van obviamente porque lo ponen el, en el, en el uh, diagrama con esquema. Bien, pues entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos eh, directamente editar estas propiedades, ¿vale? A partir de aquí, que son propiedades de ejemplo, pues podríamos poner scom superficie. La segunda sería la parte de la derecha de momento la podemos dejar así o como aparece en la guía la podríamos borrar número eh, mesas autorizadas ¿vale? eh, podemos borrar esta parte si queremos para que no nos moleste um, la siguiente parte pues, podemos copiar y pegar que es lo más recomendable eh, tener hay que tener cuidado con que todos los guiones siempre vayan en el número en el mismo eh, al mismo nivel, número de mesas autorizadas, teníamos número sillas autorizadas ¿vale? y a continuación meteríamos las tres de esquema. ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es, en vez de utilizar scom, voy a utilizar esquema, dos puntos, y como son tres, ya copio, copio tres veces esto y luego le cambio el valor. Es decir, ahora pongo aquí opening hours, que es la propia de terraza. Y las dos heredadas que son teléfono ¿vale? y url. Bien. Una vez que hemos rellenado eh, esta parte. Eh, podríamos borrar la última eh, de ejemplo porque ya no nos sirve. El resto lo vamos a dejar así de momento. ¿vale? y eh, Deberíamos eh, buscar ahora a ver de cuál es el valor o cuál es el tipo del valor esperado que se va a generar en el objeto de cada una de estas reglas. Es decir, qué se espera que sea la superficie, el número de mesas autorizadas, el número de sillas autorizadas, opening hours, teléfono y URL. ¿De dónde sacamos esa información? Otra vez lo sacamos de nuestro esquema UML, vale, nuestro diagrama UML. Como vemos aquí pone que eh, la superficie va a ser de tipo XSD float, ¿vale? Es decir, un número decimal. Número de mesas autorizadas y número de sillas autorizadas va a ser un integer, ¿vale? Y tanto todos los valores de esquema, esquema Opening Hours, esquema teléfono y esquema URL, van a ser de tipo XSD string, ¿vale? Lo que vamos a hacer con esto, nuestras reglas, es que para los valores que son diferentes a XSD string, es decir, todos los valores que no son XSD string, lo vamos a indicar y si son xs de stream no vamos a indicar nada. ¿Cómo indicamos esta parte? Bien, pues para indicar esta parte lo que vamos a tener que hacer es dejar una coma, eh, poner otra coma, ¿vale? Tendremos tres valores, tendremos el valor del predicado que será superficie, el valor del objeto que de momento no lo tenemos porque lo tenemos que sacar de los datos y aún no hemos llegado a ese apartado y el tipo. Entonces lo que podemos hacer, lo que hacemos es poner en un tel component x es float en el caso de números se utiliza ponemos xdd, puntos inter y en el caso de número de sillas autorizadas lo mismo aquí bien una vez que tenemos eso como opening hours telephone y url no son string no, son strings perdón no hace falta indicarlo porque es el comportamiento por defecto entonces lo dejamos de esa manera Bien, entonces, llegados a este punto, hemos terminado con eh, las propiedades de um, eh, de dato y de tendremos que pasar a las propiedades del objeto, ¿vale? A las propiedades de objeto. ¿Cómo identificamos las propiedades de objeto? Bien, las propiedades de objeto son aquellas que tienen, que sal salen de nuestra clase y acaban con una flecha negra, ¿vale? Lo vemos aquí en la leyenda que pone Object Property, es decir, propiedad de objeto. ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Vale, pues tenemos una que nos enlaza terraza con licencia de apertura, que se llama Tiene Licencia de Apertura. En este caso, el nombre debería estar un poquito más a la derecha. Tenemos otra que sale, que es, pertenece a, que se enlaza con local comercial. Y tenemos otra diferente que va a un ESCOS concept. ¿vale? Nos acordamos que los escos concept son esas listas de conceptos eh, cerrados, ¿no? O, eh, que se llama periodo de funcionamiento vale todas ellas como veis pertenece a tiene licencia de apertura y periodo de funcionamiento son propiedades propias de la de, de este vocabulario por lo que no aparece el, eh, el prefijo y siempre va a ser en este caso es con vale entonces las primeras que tenemos que hacer son las de SCOS concept vale las que van a un a un SCOS concept y cómo hacemos esas eh, bien pues eh, lo primero que tenemos que fijarnos es eh, que esto va a eh, un Scos concept que es periodo de funcionamiento. ¿vale? ¿Dónde buscamos eso? Bien, pues eh, nos tenemos que ir a vocab ciudades abiertas. Y aquí. Uh, en el catálogo de listas SCOS vemos que tenemos la lista SCOS de la misma manera que hicimos para la parte de OpenRefine tenemos el periodo de funcionamiento y vamos a esta lista SCOS vale y vemos que tenemos dos valores si nos acordamos en la parte de OpenRefine habíamos cambiado eh, uno por anual y dos por estacional verdad eh, porque los valores de entrada eran uno y dos bien pues eh, lo que debemos ver es que eh, tanto eh, anual como estacional tienen una parte que es eh, constante no que es este boca hasta periodo de funcionamiento vale que es básicamente lo que define nuestro score bien pues eh, lo que debemos hacer es otra vez una regla de tipo predicate map como hemos definido hasta ahora con el predicado que se llame eh, es con periodo de funcionamiento y luego vamos ya a añadir otra parte constante en la parte de la de la derecha de nuestra de nuestra regla en este caso sí vale entonces lo que hacemos es añadir una nueva eh, regla que va a ser es con periodo en minúscula las reglas siempre va en minúscula periodo de funcionamiento coma y en, en el segundo eh, en la segunda parte lo que vamos a hacer es poner la parte constante que hemos extraído de, eh, de nuestro uh, tesau, ¿vale? De nuestra lista de escos, por lo que podríamos copiar directamente eh, esta, esto o ver si tenemos por ejemplo eh, un, un prefijo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, tenemos el scomp cost ¿vale? Entonces podríamos utilizar en vez de todo esto hasta comercio, ¿vale? Podríamos quitarlo y poner scom dos puntos, sería eh, periodo de funcionamiento. Luego nos quedaría una última, eh, una última uh, un, un último paso eh, en, el, en el apartado de los escos que es indicarle, eh, nos recordamos que cuando el objeto la parte de la derecha, ¿vale? En este caso ya lo hemos empezado a cumplimentar porque es viene del vocabulario y estamos haciendo el esqueleto en base a nuestro vocabulario de entrada, ¿vale? Eh, cuando nuestro objeto, es decir, el segundo, uh, la segunda entrada de nuestras listas, es una. Uh, no es un. tenemos que indicarle lo que es, ¿vale? En este caso, como va a ser una URI, ¿vale? Lo que debemos hacer es utilizar este. Eh, circunflejo eh, y ponerle al final ahí, no y vale entonces lo que le estamos diciendo con esto es que esto que vaya a generar aquí va a ser de tipo Uri también, vale bien eh, por ejemplo esto nos puede pasar también en otros eh, datos que podríamos tener de entrada que por ejemplo en esquema URL, ¿vale? En el esquema URL, el tipo siempre va a ser IRI también, porque es una URL. ¿Ok? Entonces también lo podríamos poner aquí. Lo que pasa es que el vocabulario nos está diciendo que lo tratemos como string. Entonces, nosotros no podemos eh, modificar el vocabulario a nuestro gusto. Entonces, nosotros lo tratamos como string y no ponemos ahí IRI, aunque sepamos que va a ser una, una URL. Bien, como último punto, el 3.2.7.2 ¿Vale? Que es eh, las reglas de, de, de o las propiedades de objeto donde eh, el rango es una clase y no es un SCOS concept, ¿vale? Eh, se van a definir a través de eh, esta plantilla que vemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿dónde? Solo tenemos que cumplimentar lo que es el predicado, ¿vale? Que es esta P, y a qué clase eh, va esa propiedad, ¿vale? entonces lo que vamos es a nuestro vocabulario otra vez y sabemos que tenemos una que va a licencia de apertura que se llama tiene licencia de apertura y otra que va a pertenece a local vale también tenemos ten, o tendríamos eh, esquema especial opening hours specification y adres vale en este caso eh, vamos a utilizar eh, adres porque tenemos los datos de entrada y especial opening specifications no la vamos a complementar aunque se podría eh, y vamos a utilizar esas tres de ejemplo vale sabemos que las reglas que salen de esquema también eh, aplican a terraza entonces empezamos con la de eh, pertenece a pertenece a va desde terraza a local comercial no entonces lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de este ejemplo y poner scom pertenece a. Pertenece, pertenece a. Bien, entonces lo tenemos eh, a local. De hecho. Entonces lo tenemos eh, cumplimentado hasta local comercial. Y como va a local comercial, pues... Eh, Simplemente lo que tenemos que hacer es en el apartado de mapping, vale en vez de map3, lo que tenemos que poner es el nombre de la clase. En este caso lo vamos a poner con minúsculas local comercial, vale porque lo que estamos indicando es este valor de aquí. vale Aunque estemos utilizando el nombre de la clase, lo que le estamos diciendo es a qué mapping tiene que ir para, hacer, para generar la regla, que es a, eh, en este caso, a local comercial y para identificar uno de los mappings vamos a convertir luego ya lo veremos cada uno de los um, de las uh, de los nombres de las clases las vamos a poner en minúscula vale eh, el siguiente sería eh, a, tiene licencia de apertura vale entonces sería pues otra vez en la p es con tiene licen, licencia apertura hay que fijarse bien para escribir todo correctamente igual que lo que pone el vocabulario y el mapping sería licencia apertura ¿vale? utilizamos siempre minúsculas bien y tendríamos que hacer uno más podemos copiar otra vez esto acordarnos y fijarnos que quede perfectamente eh, en el mismo eh, en, al mismo nivel y utilizaríamos esquema adres, ¿vale? Esquema adres. ¿Vale? Y en este caso vamos a utilizar dirección postal, ¿vale? Dirección postal porque va a postal adres, pero vamos a instanciar lo que es la dirección postal. ¿Vale? Bien, entonces, una vez que hemos eh, terminado este apartado, ¿vale? Um, hemos terminado en de definir el esqueleto para terraza. Una cosa importante que se debe mencionar en este, en este apartado es que um, eh, cuando decidamos qué um, reglas queremos generar eh, o qué eh, clases queremos cubrir, porque hay veces que a lo mejor no tenemos todos los datos para todas las clases, cuando definimos este tipo de, de reglas, cuando definimos el, el pertenece a local, que va a local comercial, es importante asegurarse que estos mappings, tanto el mapping de local comercial, el de licencia de apertura y el de dirección postal, están especificados en nuestro documento. Porque en el caso de no estar especificados daría un error, porque no, no van a encontrar este, este conjunto de reglas. ¿vale? Es decir, que si nosotros decidimos que vamos a crear esta propiedad, ¿no? el de pertenece a local, que va a local comercial, tendremos que asumir o tendremos que crear forzadamente eh, o asegurarnos de que nuestro documento tiene un triple SMAP que genera eh, los datos de local comercial. En este caso. Eh, pues eh, lo que deberíamos hacer es cambiar, por ejemplo, aquí al local comercial y ah, ah, pues, abrir eh, estas estas reglas, ¿vale? Y volver a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho eh, para terrazas. Pues aquí deberíamos poner datosmadrid.es recurso eh, barra eh, local comercial local comercial Vale, esto es un SCOM local comercial aquí van con mayúsculas vale porque es el nombre de la clase etcétera etcétera vale y tendríamos que cubrir otra vez todas las propiedades y lo mismo exactamente para licencia de apertura y para dirección postal vale hasta aquí estaría uh, completo el uh, paso de generar cada uno de las de las reglas eh, o del esqueleto para cada una de las clases de nuestro vocabulario.